Cerecero 0, 0 y estamos en fifásticos de manteles largos de estos que llegan al piso porque tenemos a Ronaldo, Ronaldo en forma 96, vean cómo salió este loco, este loco es una locura, vean los números 99 de salto, 99 de cabeceo, 98 fuerza de tiro, 98 regate, 99 en remates, no, no, my god, 99 voleas, es una locomotora Ronaldo, no puede ser lo increíble que ha sido jugar con él. 20 partidos, ha anotado 28 goles, el rendimiento es increíble. Vean las especialidades, tiene todas, tiene todas. Fuerza indomable, el salto brinca. Como loco, como cardoso en sus tiempos con el Toluca Así bien que este Cristiano Ronaldo Los tiros libres es fenomenal El drible es bestial La, la velocidad que tiene este chavo Ahorita van a ver lo que hicimos con el Tira de locura Así como hermanos Vázquez Velocidad de flash ¿Qué puedo decir de Ronaldo? No tiene nada malo, no le pongo nada malo Ven ahí, ahí, ahí, ahí, Ococha, Vean el pase ¿Eh? Vean lo que puede hacer Ronaldo Desde donde le pega el abrazo a Cocha, Le dice bien Ronaldo Vean nomás cómo le pega de fuera del área. Eh, tiene una fuerza eh, increíble de cualquier lugar donde tenga Cristiano espacio. Y lo tienen. ¡Péguenle! ¡Péguenle! Péguenle con Ronaldo. No, no falla casi ningún tiro. El Vean tiro. ahí. <risa> <Está>. <risa> Vean lo Merece que hace este que Ronaldo. No verlo. hay palabras. Lo dejo en imágenes. La satisfacción que es tenerlo en el equipo. No se necesita a más. A veces eh, parece un pecado porque lo, lo tienes... Y todo quieres que lo haga Ronaldo pero es que hombre o sea, las cosas que te hace es impresionante para el rival los dribles la forma de correr la velocidad vean nomás ahí el pase que le pone ve Bay y de volea le de volea le, le pega vean ahí donde se mete la pelota nada que hacer para el portero chequense la capacidad de drible vean la velocidad se quita uno se quita otro vean ese campaneo que hay tiene la fuerza de no poderse, eh, de no detenerse, de no caerse. Esta, y termina la jugada bingoso. de gol, todavía de, toing, de campanita ahí arriba de Peter Pan. Miren a Ronaldo, vean aquí, no hay, no hay necesidad de darle un pase. Él puede hacer la jugada solo. Ahí se quita a uno, ahí se quita a otro. ¿A dónde vas? Le tronó la cadera. ¿Hasta acá sonó? No? ¡Ay, ay, ay! El pase para Bale. Es creador de oportunidades, creador de jugadas. Vean aquí el tiro libre en donde lo loca, Ronaldo ahí vean la repetición de cerca era ahí Fernando Hierro la leyenda y tómala como como corona en el cruz no era y Oscar con el cruz azul en esa tanda horrorosa de penales contra el Toluca Ven ahí el drible, el otro drible se quita uno, se quita otro un tiempo y gol Gol, gol, larga, por la banda Es una pesadilla, gol, chica, es como nota, Encontrarte nota, a Freddy Krueger en un callejón O sea, no lo quieres junto a ti pues eh, eh, La verdad es un Increíble jugador, le pongo un 10 Más 10, más Pelota 20, tour, 20. Cristiano Tiene, Cristiano todo. Tour, Tiene todo, tira. la verdad me encantó cabeza, Mucho más que por ejemplo jugar con Messi eh, Se hace un jugador completísimo Moritz, Cristiano Ronaldo que el tour, está Cristiano Aquí espérate, está, espérate. está el review, pero de verdad Tiene oportunidad, vale cada una de las Monedas que puedan pagar por este loco Es invencible y es inagotable recuerden los fiferos yo seré serio equipeado con el mejor jugador de FIFA FIFA la vida